La seráfica Madre Santa Teresa de Jesús, escribió así sobre el glorioso San José. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, los peligros de que me ha librado, así de cuerpo, como de alma. A otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, mas este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas y quiere el Señor darnos a entender, que así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo hace cuanto le pide. No he conocido persona que de veras le sea devota, que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Solo pido por amor de Dios, que lo pruebe quien no lo creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Glorioso y bienaventurado San José, Ruega por nosotros.